Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un nuevo video para el canal En robos donde voy a jugar tres juegos ultra raros que tienen más de medio millón de visitas. Imagínense. Juegos muy raros que creo que no deberían de existir. Bueno, vamos con el video. El primero que vamos a jugar es Escala 500 Sillas. En una silla, 517 mil personas. Ojo, que están jugando 6 personas este juego. Es que, ¿cómo pueden jugar esto? Oye, espera un momento. Soy una silla con otra persona haciendo otra silla y otra silla. Esto es muy raro. No sé cómo estas personas están jugando esto. Game Pass, una silla que está vendiendo cosas. No, gracias. Esto de verdad... ultra Char, No, gracias... A ver qué pasa aquí... Eh, ¿De verdad? De ver <risa> Aunque este juego... No me interese mucho... Vamos a ver de qué trata... A ver... Wow... Esto es muy divertido, eh... Ya sé por qué... Les gusta tanto a las personas, eh... Es que hablar con la música toda épica... Ay... Wow... Es demasiado divertido... Nada, ya dejámonos de esta... ¿Qué hay que hacer aquí, porque no me digas que nada más va a ser escalar. Quiero ver que hay al final, al menos. Bueno, voy a seguir así, ¿no? Bueno, Hola, sí. seguimos. ¿Por qué en... <ríe> el creador quiso hacer este lugar? Mira adentro, cada humano es una silla. Wow. ¿Tú de verdad realmente quieres hacer esto o intentarlo? ¿Tú quieres venir realmente a este lugar, a esta silla? Es de que tú creo que ya has espectado todo esto. Voy a preguntar en chat si a alguno le gusta ese juego. Ya, ya se lo dije. A ver si alguien responde. No creo que alguien diga que sí. Bueno. A ver, aquí espero un poco. Es que se están metiendo personas a este juego, por favor, no jueguen esto, no tiene sentido. Bueno, vamos con el siguiente Simple video. Simplemente una silla, es para sentarse, sí, claro. Ay, un millón y medio de visitas, el anterior tenía medio millón, y este tiene un millón y medio, vamos a ver de qué trata. Ya estamos Creo que en... son amaluces, no hay nada más. Voy a seguir adelante de los focos a ver qué se encuentra. Si el nombre se llama silla, pues... Claro, debería de haber una silla. Me siento, no me siento. Me siento, no me siento. Más de un millón de personas juega esto. Debe de haber algo interesante. Me voy a sentar. A ver, ¿qué va a pasar? Como que se está poniendo la cámara negra. No, no duermo. Me dormí. ¿Yo qué? Me dormí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar? Estoy en el espacio por sentarme en una silla Espera, no me digas que estoy en el... Es que esto marea, esto marea Ay, me salgo, me salgo Y vuelve toda la normalidad no puede ser ¿Cómo este, ¿Cómo este juego pueden jugar más de un millón y medio de personas esto? ¿Habrá algo por aquí o algo? Ah afuera ah, está el espacio Bueno, sigamos con el siguiente By juego Shocking Update Inglés muy bueno, eh No sé qué dice mm, No sé qué dice Bueno, vamos a ver primero que todo Cuatro millones y medio de visitas ¿Por qué juegan esto? ¡Por dios! Ya estoy en el juego Ay, ¡Me está matando la pena de empezar. Ay, ¿Qué es esto? ¿Quién? Pero díganme ¿Quién pensó en un juego de patos? Díganme ¿Quién? Nada más díganme algo ¿Quién simplemente hizo este juego? ¿Qué tuvo en la cabeza? Se habrá levantado haciendo algo y tenía algo en la cabeza de que no sé, que se imaginó que sería bonita y ser un juego de patos. Y lo peor de todo es de que las personas lo juegan. Voy a preguntar algo aquí. A ver, acabo de preguntar que si te gusta este juego, a ver si alguien responde Es que cómo puede ser que a alguien le guste este tipo de juegos. ¿Qué tiene? ¿Cómo que ama este juego? ¿Qué tiene de bueno un juego de patos? Díganme Es que pierdo la fe en la humanidad, simplemente ¿Y esto qué es? Ah Espera <ríe> No puede ser Ah, me mata, me mata Es de que ¿Quién se le ocurra hacer un juego de patos que se matan entre ellos? No puede ser Es que ¿Quién? Este juego es divertido, chido y bueno y épico... <ríe> no puede ser... ¿Qué tienen en la cabeza las personas para... Para poder hacer esto? ¿Qué tiene en la cabeza para jugar esto? Díganme... ¿Qué rayos tiene la persona en la cabeza para jugar estos juegos? Espera... ¿qué hasta dice Cuac... <ríe> es que dice incluso Cuac... <ríe> es que por Dios... <ríe> de verdad? ¿Quién se le ocurrió esto? Preguntar de nuevo si les gusta este juego. Nada no más falta que sí. Ah, a ver. Acabo de decir que si todos les gusta este juego. A ver si alguien responde. Ya con... Eh, no sé qué trata de decir. ¡Ah, mira! Mm, no sé qué está haciendo ese tipo. Preguntar de nuevo... Si les gusta este juego, No más falta que sí. Si un pato sentado con un cuchillo... Este que lo aman. Es que lo aman. A ver, ¿cuál es este botón en de acá arriba? Me metió a otro juego. Voy a preguntar si les gusta este juego. Es que se gasta hasta robots en comprar eso. De verdad, ¿quién se va a gastar robots en este juego? Pues ¿quién más? Ese. Bueno, voy a preguntar de qué piensan este juego. Acabo de preguntar si a alguien le gusta este juego A ver Falta Mira, Este ese se compró de todo Este se compró algo Es que vamos a ver Vamos a ver qué tienen en la cabeza estas personas Alguien me puede responder A ver al menos quiero completar esto ¿Eh? Vamos vamos muerte a ver, nadie respondió Bueno, me voy a este juego que me va a dar migraña. Ahora mismo estoy reconfundido No sé por qué las personas les gusta este juego Y por qué gastan en él Bueno, aquí termina el video, tristemente Ya que en cada episodio voy a hacer tres juegos diferentes 5 likes, 10 visualizaciones para el siguiente video Y adiós